Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a las Noticias. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. El presidente Evo Morales se pidió hacer una pausa a las movilizaciones que tensionan al país hasta que la Organización de Estados Americanos termine con la auditoría integral a las elecciones generales del 20 de octubre. Esto en menos de dos semanas. Como empieza, como empieza um, ya la auditoría correspondiente, pido quienes están en paro y bloqueo, levantar y dar cuarto y intermedio en sus movilizaciones hasta que la OEA, el delegado de tres países, países den su informe correspondiente. El paro, movilizaciones de la oposición ya empezaron domingo-lunes en la, en la mañana. Sin embargo, los movimientos sociales recién domingo empezaron con sus movilizaciones. Entonces, a los movimientos sociales me pedí, levanten su bloqueo y hermanos que están en paro, en pequeños bloqueos en las ciudades, que levanten su paro, justamente, eh, eh, empezar a resolver, pacificar Bolivia, pero además de eso, de esa manera de esperar los resultados de la auditoría correspondiente.